Nos encontramos en el reloj que está ubicado aquí en la presidencia municipal de Mixquiahuala y yo me encuentro aquí con Lorena, eh, la señora Lorena quien encabeza el voluntariado Mixquiaguali y pues cuéntanos Lorena, sabemos que pues eh, se está realizando un trabajo para poder rehabilitar este reloj. Sí, bueno, este, bueno, Misquiahualenses, este, pues les comento que... Este, de parte del voluntariado, este, este, se va a realizar una vendimia para recabar fondos para el reloj municipal, ya que le faltan algunas piezas que se tienen que comprar, pero que se tienen que ir hasta la ciudad de Puebla, en un pueblito de, de Puebla, porque se hacen este a mano artesanalmente ya me dieron el costo es aproximadamente de 17 mil pesos y que todavía falta también las este componer este las cuatro partes del, del reloj que son los vidrios con sus con sus numeraciones y entonces este pues estamos haciendo esta entrevista con la finalidad de dar a conocer que este, por parte del voluntariado se va a hacer la vendimia de pozole, un pozole verde muy rico, tostadas de pata, tostadas de tinga, este, también, pues, se van a hacer, este, jarras de agua y, pues, también va a haber refrescos y les estoy haciendo la invitación a a todos este a todos a todo el este el público en general y más a los misquiahualenses que este vayan a degustar este este rico pozole las tostadas en joaquín claro tapia número 4 en donde estaba anteriormente la canasta y que este de alguna forma este pues este, cooperemos con cada uno con nuestro granito de arena para hacer posible que nuestro reloj municipal esté funcionando y que, pues este, que esté rehabilitado. Espero que asistan a, a esta vendimia que va a ser el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Vamos a empezar a vender desde las 2 de la tarde hasta las 6, 7 de la noche. Así es, los queremos invitar próximo 14 de febrero, ya aquí la señora Lorena nos dio los datos, porque pues de todos nosotros también depende que pongamos un granito de arena para rehabilitar este reloj que es eh, totalmente artesanal. Allí los esperamos.